hola a todos espero que se encuentren bien perfectamente de salud voy a explicar en este vídeo algunas cosas relativas a las adendas que tenemos que presentar a nuestras guías docentes en primer lugar eh, sabemos que hay ciertas asignaturas que, que no deben presentar eh, guía docente eh, consultado el vicerrectorado acerca de cómo proceder en este caso eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo que notificar al vicerrectorado, es, eh, qué asignaturas no presentan adenda a la guía docente por eh, las razones que, que ya conocen, ¿no? eh, haber sido impartido totalmente el primer cuatrimestre no queda ningún eh, alumno pendiente de evaluación. En ese caso, la adenda eh, no se rellena, no se toca nada en el portal de las guías docentes si la asignatura debe presentar agenda adenda, entonces pues deben ir aquí al portal de guías docentes eh, miren primero si están autenticados pues si no entramos nos autenticamos y entonces vamos aquí al apartado mis guías y aparecen las guías que deben eh, deben presentar fíjense que los códigos eh, ya están puestos aquí son los mismos que las eh, que las que los que están puestos de las guías docentes, por tanto, entramos en la adenda pinchando en ese, en ese icono. Entonces, eh, si la asignatura es de primer cuatrimestre, el 7 no se rellena. El apartado 7 no se rellena, se deja todo sin rellenar. Y el 9 es el que habría que rellenar. ¿Cómo se rellena el 9? Bueno, pues en principio se pone la ponderación de las actividades de evaluación que se vayan a realizar. Yo para eso, pues entonces lo que se hace es aquí, por ejemplo, si voy a la adenda de la primera, aquí puedo descargarme la guía docente. ¿vale? En este botón de aquí ya puedo descargarme la guía docente. Entonces, por ejemplo, aquí ya la tengo abierta y veo que estas son mis actividades formativas y esta es la prueba de evaluación, la estrategia evaluativa. Entonces, en el apartado 9... Las pruebas objetivas 20%, respuesta corta 20%, ejecución de tareas reales y simuladas 60%. Entonces, cuando voy a la adenda, en el apartado 9, pues entonces yo lo que he hecho aquí, por ejemplo, es replicar aquí. Pruebas objetivas 20%, respuesta corta 20%. No encontré un campo de los que están aquí propuestos que me dé lo de las pruebas de ejecución de tareas reales y simuladas, cómo lo vamos a hacer. Por tanto... Eh, simplemente aquí en el botón añadir evaluación opcional, he añadido esa tarea, he puesto su ponderación y he explicado aquí cómo se va a, a realizar esa tarea, que en este caso pues ha consistido en la virtualización del laboratorio. Como eh, difiere un poco de lo que estaba comentado en la guía docente, pues lo he puesto aquí cómo se va a hacer. Eh, también yo he puesto, por ejemplo, la, la evaluación alternativa, esa parte de de, de prácticas, pues cómo la cómo se va a evaluar con ese laboratorio virtualizado. A partir de ahí, lo único que tienen que hacer es guardar, cerrar y entonces pues ya está la, la guía. Fíjense que aparecen, eh, aparece aquí eh, pues una cierta eh, referencia de los campos que quedan por eh, presentar. Si la asignatura es de segundo cuatrimestre, entonces, también hay que rellenar el eh, apartado 7. El apartado 7 es simplemente una tabla de equivalencia. Esto es lo que está en la guía docente y estas son las actividades formativas en línea, remotas, virtuales que se proponen. Entonces, aquí deberían marcar las actividades formativas que ya aparecen en la guía docente. Vamos a la guía docente, apartado 7. Y estas son las que aparecen, por ejemplo, en mi guía, clases teóricas, clases prácticas, aulas, salas, de demostraciones, de prácticas, laboratorio, estudio y preparación de clases teóricas, prácticas, preparación de exámenes y asistencia en tutoría. Entonces, cuando voy a la adenda, pues marco las que me aparecían ahí, clases teóricas, estudio autónomo, preparación de clases teóricas, prácticas, estas aparecían. Lo demás no aparece, participación activa, asistencia a clases no lo tengo. Eh, seminarios no lo tengo en esta asignatura, si no, lo marcaría. Eh, clases prácticas. Yo este no lo, no lo he marcado porque esta equivalencia a mí no me satisface. Entonces lo he puesto aquí debajo. Clases prácticas, aula, sala de demostración la práctica y laboratorio y lo que voy a hacer. Sesiones virtuales, clases en línea de profesor. Todo lo añado yo. La asistencia a tutoría y los exámenes. Eh, relación de pruebas evaluativas en línea. Y si tengo que hacer alguna aclaración, pues la hago aquí debajo en los comentarios adicionales pero es una tabla de equivalencia. No se trata de añadir más actividades formativas, sino simplemente explicitar las que están ahora a qué equivalen. Y si no, eh, a alguien no, no le satisface esa equivalencia, pues la pone aquí debajo en los campos que se puedan agregar al pulsar este botón. Cuando todo esté resuelto, pues entonces ya se presenta la, la guía docente. Como ven aquí, por ejemplo, me parece que todos los profesores deben especificar al menos una tutoría no presencial. Guardo, cierro, me sigue apareciendo el, ese mensaje. Y eso es porque en mi perfil aparece ahora, aquí en mi perfil aparece una nueva pestaña tutorías no presenciales. Las tutorías no presenciales tienen la opción de copiar datos del segundo cuatrimestre o bien de poner las tutorías eh, como ustedes quieran. Entonces, cuando uno rellena las tutorías y además rellena estos dos campos, o al menos uno de los dos campos, entonces ya aparece como eh, guía rellena. Por ejemplo, yo voy a poner aquí tipo de tutoría virtual y medio canal de comunicación, correo electrónico, videoconferencia. Aquí lo voy a hacer igual. Videoconferencia, si quieren añadir una observación, se añade, se guarda. Por tanto, ahora, cuando entran a la adenda, fíjense que ya la adenda aparece lista para presentar. Este botón antes, este icono antes no aparecía. Cuando todos tienen relleno, entonces, pues ya sí aparece. De hecho, ya no aparece el campón rojo que aparecía aquí delante. Por tanto, en ese momento, ya si quieren, pues pueden presentar. Y eso es importante, no olvidarse de este último paso. De presentar la guía docente a través de este botón. Y en ese momento ya está presentada y pueden obtener la versión imprimible. Espero que este vídeo le, les ayude a realizar esta, esta sencilla tarea eh, y, y si tienen alguna duda, pues ya saben que estoy a su completa de, eh, disposición. Muchas gracias.